Ciudad Alfaro es un sitio maravilloso, emblemático, pero aquí se hizo, se construyó algo todavía más importante que Ciudad Alfaro, que es nuestra innovadora y sabia Constitución. Tú que estuviste como asambleísta, ¿qué es para ti esta nueva Constitución? A ver, yo creo que la ¿Qué significa, significa desde el, el corazón. Desde el corazón y desde la razón también. Claro, también. Eh, uno se puede eh, pasar eh, recordando los principios, los derechos de la constitución, del buen vivir, pero yo creo que hay una palabra que la sintetiza, sintetiza toda, ¿no? Vida. Ya. Esa, esa, eh, eh, esa apuesta... Por, por la vida, ¿no? uh -huh, por, por, uh -huh. por crear todas las condiciones, eh, en principio, jurídicas y luego materiales para la reproducción de la vida. Es este amor por, por este misterio que es la vida ¿no? eh, que nos lleva finalmente incluso a hacer de ese documento algo tan maravilloso que articula la utopía ¿no es cierto? Esta, esta, las uh -huh. utopías y la, o, o la utopía, no sé si hacerlo sí, en plural sí. o en singular, eh, con una pragmática. Uh -huh. Estamos creando una hoja de ruta ahí que nos está guiando eh, para demostrar además al mundo que sí es posible, que sí es posible eh, construir una sociedad donde el principal valor sea la vida, donde eh, pues a través de ese elemento vida se une. Toda esta, todo el espíritu de respeto a la naturaleza, pero también este elemento central, tal vez no central o complementario de la naturaleza, que es el ser humano, ¿sí? y que es posible crear una sociedad, un modo de vida, algunos dirían entre comillas, un modo de desarrollo, que privilegie la vida, privilegie lo humano, que privilegie también la naturaleza, que articule, que armonice todas estas dimensiones y que nos lleven también a superar esta visión de que la felicidad está en los objetos meramente materiales. Es verdad que los necesitamos, ¿no es cierto? Pero también hay otras dimensiones que, de, de la vida eh, que, que están en el espíritu, eh, que la felicidad se encuentra más en ese estado claro de sí. alma, en esas dimensiones, sin descuidar las condiciones materiales para eso. Obviamente, para llegar a ese estado necesitamos que eh, haya eh, justicia, ¿no es cierto? Que, que, no, eh, que hayamos superado la pobreza, que, te, eh, que sea esta una sociedad de inclusión, de aceptación del otro con su cultura. Eh, que tengamos acceso a los bienes básicos de la vida, por ejemplo el agua, el principio del, claro, de, bien, del agua como un derecho, el principio de la educación como un derecho, el, el principio del acceso a la justicia como un derecho, etc. ¿no? Este, okay. Esta es una constitución maravillosa okay. porque okay. realmente es un tributo, es un canto. A la vida. Es una, eh, si le ponemos a la Constitución una guitarra al lado, yo creo que estaríamos completando esta idea claro de, que de, sí. maravillosa. Claro sí. que sí. Tatiana, te agradecemos mucho. A ti, eh, Giancarlo, ahora Giancarlo, lo, digo, Carlos, no, un abrazo. lo digo en francés, un entonces. En italiano. <risa> en italiano, perdón. Giancarlo, en italiano. gracias, de, Tatiana. Somos latinos, ¿no? Claro que <risa> sí.